grabando grabando bueno vamos a arrancar vídeo hoy de bici ¿eh? así varemos un poco ¿eh? hoy de bici. bueno eh, vamos a empezar con habéis visto el título habré puesto algo así como cómo empezar desde cero con la bici o alguna cosita así vale pues bueno vaya por delante que mmm, la puerta de mi casa pues eh, la gente que es una cerda porque no tiene otra palabra la gente que es una cerda pues eh, eh, deja tiradas eh, las cosas de la verbena, sin recogerlas, porque piensan, hoy estamos ya a eh, jueves, es decir, la verbena fue el martes por la noche, ¿no? Martes por la noche, han tenido tiempo de recogerlo, desde martes por la noche, si has estado hasta las 2 de la mañana hasta las 2 tirando petardos, bueno, pues vale que a las 3 de la mañana sí que no lo hagas, pero al día siguiente lo puedes hacer, ¿no? pues barrer un poquito la calle, nada no, que va, miércoles entero sin barrer, jueves entero sin barrer, bueno, yo creo que ya toca barrer, ¿eh? es un poquito cerdos Así que nada, quiero lo dejo como prueba del delito. Y está toda la urbanización por donde vas pasando, pues llena de cohetes, mi terreno lleno de cohetes. Es decir, que si por ejemplo se caen los, los cohetes que caen, ¿vale? Los cohetes que caen, eh, se te caen de encima de en una parte seca, pues puede generar un incendio. Pero no pase nada, no pase nada, que todo fiesta y viva viva la vida. Bueno, pues vamos por, vamos por faena. A ver, mi bici ya sabéis que es vieja, es una bici 26, pero en realidad, si lo que quieres hacer es empezar en la bici, en realidad, perfectamente puedes arrancar con una bici de 26 sin ningún problema. Pensemos que todos los pros empezaron con bici de 26, todos los pros empezaron con bici de 26, menos los que sean súper jóvenes, pero todos empezaron con 26, no tenían 29, ¿vale? No existía. Vale, eh... no voy a meterme mucho en el tema bicis, ¿vale? Yo en este caso ahora llevo cámaras, no llevo ni siquiera tubulizado, pero por el hecho de que reparo más rápido, ¿vale? Pero, bueno, a ver, ¿qué más podríamos decir? Bueno, la bici, no os compliquéis mucho con el tema de la bici. Eh, como diría, Sí que habría como unos mínimos, mínimos que deberíais sí que buscar para, hablamos de montaña, sí que que lleve discos, que lleve discos, ¿vale? Y que lleve eh, freno hidráulico, que no sea de cable, porque existe por ahí alguna versión de supermercado muy barata, muy barata, que tú le ves el disco... Pero luego esto no es hidráulico, ¿vale? Es un cable, no, no pasa aceite, digamos. No pasa líquido hidráulico, sino lo que pasa es un cable y hace palanca y eso frena menos que una zapatillas ¿vale? Entonces, vigilar eso, que no den el, el engaño, no se hagan el engaño de que metan discos con cable, ¿vale? Porque eso existe, existe todavía por ahí, ¿eh? En cosas muy baratas existe todavía esa versión. Eh, ya está, no hay mucho más que decir. Una bici de aluminio, una bici de, de, lo, que, de lo que tengáis o de lo que podáis adquirir, eh, bueno, de momento GPS tampoco sería necesario yo lo tengo aquí, pero en realidad para empezar tampoco sería necesario GPS sí que podéis tener un pequeño eh, ya sabéis los podómetros típicos, aquellos del imán que se meten en, en, la, en la rueda ¿vale? Eh, yo tengo aquí tengo el lot, este, ¿y dónde tengo el...? ah, no, no, vale, que lo tengo quitado digo, lo tengo, digo, no, solo he dejado el de cadencia solo he dejado el de cadencia, yo lo tengo aquí con el imán aquí detrás en la pieza en la esta, en la biela, y ya está, solo tengo el de cadencia. La velocidad la tengo en la de carretera y, y yo me, me fío del GPS y ya está, me saca, eh, me saca de nivel y distancia y ya está, y cadencia pues con, con el este. Luego, ¿qué tendríais que llevar como seguridad mínima? Bueno, una luz trasera, de la marca que sea, una luz trasera encendida siempre, siempre, siempre, día y noche, día y noche, día y noche, ¿eh? Una luz delantera va a ser posible, esto no es que sea tan, tan, tan, pero como existen muchos coches que tienen la gran costumbre de hacer así, pum, pum, pum, pum, y no te ven, y salen, y te, y te comen cuando salen de un stock, pero no te miran realmente, no te ven, si no ven el bulto grande, no te ven, pues con una lucecita de estas, cuando van a salir de un stock en una intersección, a veces te ven, por eso es importante que esté eh, parpadeando, que no esté fija, sino que parpadee, ¿eh? que parpadee que te vean mejor. Y luego este ya sería para por la noche, este ya para por la noche, pero esto ya solo para por la noche, ¿vale? Si vas a algún lugar peligroso, también, meter la luz y oye, que te vean más. Pero si no, pues bueno, por la noche. Ya está, ¿no? Me meto más con el equipamiento. Lo que tengáis de sillín, lo que tengáis de ruedas, eh, lo que tengáis de desarrollo, más grande, más pequeño, eh, ten en cuenta que, bueno, tanto un biplato como un triplato como un monoplato, vaya a poder ir poco va a variar tampoco va a variar tanto el peso hay mucho marketing con el tema del ahorro del peso pero ya digo todo lo que te ahorres en meter en meter varios en meter un monoplato ese sería monoplato en meter un monoplato todo lo que te ahorres en meter un monoplato eh, lo tienes que meter atrás de un piñón grande para compensar los, los desarrollos que te faltan al final con un monoplato no tienes desarrollo pequeño y no tienes desarrollo demasiado grande entonces pues necesitas al final eh, más piñón atrás o sea que al final casi lo he comido por los servios, te ganas 200 gramos, como digo, no más de 200 gramos vale, eh, yo que hago por ejemplo una cosa que llevo porque me meto en la montaña es esto, llevo un silbato ¿ves? es un silbato de mochila y lo llevo aquí, por si me la pego la hostia sé que en la bici tengo un silbato al menos tengo algo, ¿vale? siempre llevo un silbato de emergencia ya está, agua, pues siempre agua isotónica o agua sola o lo que queráis, aquí llevo un buff siempre de reserva, siempre llevo un buff siempre, siempre llevo un buff aquí no sé si lo podemos ver. Bueno. ¿Veis? Ahí está el bus naranja, el típico que siempre llevo, ¿sabéis corriendo? Cuando hace frío, ah, corriendo la verdad es que sobra. Pero bueno, lo llevo porque con la bici siempre hace más frío que corriendo. Siempre hace más frío que corriendo. Siempre. El aire te va enfriando más, entonces cuando te embalas en una bajada, con que haga un poquito de airecillo fresco, se nota, se nota en los oídos en las orejas, se nota en la boca, en fin, que bastante aconsejable llevar un bus siempre a mano, ¿vale? Te salva bastante, en la bici es como como, como salir siempre. Ya está, caja de herramientas, bueno, eso ya no vamos a meter mucho en el tema, pero sí que llevar al menos, si vas a llevar, si vas a irte un poco lejos, pues llevar al menos dos desmontadores, yo llevo el desmontador del propio este, no llevo desmontador aparte porque esta, ya me la conozco esta cubierta esta cubierta sale a mano, como sale a mano no llevo desmontador, pero sí que llevo un desmontador en realidad, que lo trae el, en la multiherramienta si fuera una de las jodidas una Masi por ejemplo que son las Masi, son, son jodidas de montar pues sí que habría que llevar desmontadores, pues son muy duras de desmontar ¿vale? y ya está, no hay más pedales automáticos, yo aconsejo ir con pedales normales para empezar Pedales normales, este automático. Pedales normales, no automáticos, ¿vale? Porque el automático lo que lleva es esa plaquita, la ves ahí, en esa plaquita, te enganchas ahí, y eso está bien cuando tienes cierta práctica, pero para el que empieza, y de hecho, si sí, a lo mejor, hay gente que va a buscar el pan, o va a hacer cosas, o a tal, es mejor un pedal normal, y, con, y olvidarte de los automáticos, olvidarte de los automáticos hasta que lleven más tiempo. Yo haría eso. Y ya está, y ahora ya, pues, eh, ahora os explicaré cuatro cositas, pero ya subió en la bici lo que es un poquito de cómo cambiar y cómo, cómo decidir qué, qué marcha llevar, ¿no? eh, decidir qué piñón meter y todo, es un poco las cadencias un poco más habituales, aunque eso va a depender. La cadencia al final es, es las vueltas que tú le das a los pedales. Y eso sí que ahí se comete mucho error, la gente siempre tiene dolor de rodillas con la bici, cuando la bici no te tiene que dar ningún dolor de rodillas. Tienes que ir bien regulada la altura, que eso, mirarlo en YouTube, ya no me voy a poner yo con normas, porque además las normas que a veces ponen tampoco se cumplen exactamente, también varían. Entonces eso, ya mirar vosotros vuestro método para regular vuestra, vuestra altura de sillín, no voy a meter a decir eso, pero es importante que no vayáis ni muy altos ni muy bajos. Eh, ...normalmente la gente que empieza lo lleva muy bajo el sillín... ...porque tiene la costumbre de que tiene que llegar... ...tiene que estar subido en el sillín y, y bajar el pie y llegar abajo, ¿no? Y eso no es así... ...es decir, tú cuando estás subido en el sillín no tienes que llegar abajo... ...tú cuando te paras y te echas para adelante y te sales aquí delante... ...¿entendéis? O sea, la gente piensa que desde el sillín tiene que llegar con los pies al suelo... ...eso es un error que tenemos todos de cuando éramos pequeños, de niños... ...de ir con la bici de niños, con la bici baja, ¿vale? pero con las bicis hoy en día no se va así, porque entonces no pedalea bien la rodilla, la llevas demasiado doblada, ¿vale? Vas demasiado flexionado, demasiado bajo, ¿vale? Entonces, para que la rodilla trabaje bien, no te lesiones y tal, y hagas bien la fuerza, todo bien, tiene que ir el sillín más alto, ¿vale? Y ya digo, ya veréis, hay unas normas, pero veréis que tú no vas a llegar, o sea, tú nunca vas a llegar de echar, pararte, y con los, con, ya me entendéis, con el sillín subió, llegar, no vas a llegar, siempre vas a quedarte como de puntillas, nunca vas a llegar el truco está en echarte para adelante y salirte aquí a la barra de adelante vale y desde ahí ya sí que llegas bien siempre es así no cometéis ese error vale y ya está eh... o ya está no me meto con más cosas de momento venga ahora seguimos bueno una puerta de un coche, creo que me ha visto en el último momento, creo que en el último momento le he pegado un y digo, eh, me cago en la hostia, porque te tiran al suelo te pegas una hostia de que flipas, porque no miran, Sí, sí, no miran al abrir las puertas de los coches. me subo aquí porque tenemos cadena y hay que saltar por arriba bueno pues lo primero es eso vigilar porque yo llevo la luz y aún así pues estaba abierto un coche granate y un poco más y yo voy un pelín separado lo que puedo pero claro tampoco puedo ir por en medio de la calle porque tienes que dejar el paso a los coches para que te adelanten Al final es un juego ir lo justo separar un poquito de la, de las de los coches que están aparcados para poder en último momento, yu, esquivar un poco pero claro, es que no puedes jugar mucho, ni puedes ir pegado a los coches ni puedes ir por el medio. Si vas por el medio, alguno se te va a cansar de que no te va a poder adelantar y te va a adelantar pegado. Así está el tema. Y luego, sobre todo, llevar el casco. No hagáis como gente por ahí que veo muy pro, que no lleva el casco. Tú puedes ser muy pro, pero tu cabeza no es pro. Tu cabeza es como la de todos. Entonces, llevar el casco siempre, ya sea en ciudad o ya sea donde sea. Estoy harto de ver gente, de todos, chavales jóvenes, y no tan jóvenes, que oye, que el casco no existe para ellos, bueno, cada uno que vaya, yo me fastidio y tengo que llevar un casco, bueno, pues un día tengo un ostión un poco decentito, error mío, porque hice las cosas mal realmente en la conducción, y me salvó, entonces, bueno, cada uno que... Que haga lo que quiera conveniente con su conciencia, ¿no? Es verdad que daño no le vas a hacer a nadie por no llevar caso. Solo te vas a hacer a ti mismo. Cada uno que elija, ¿no? Bueno. Eh, consejitos. Guantes. Voy a pararme aquí en la torre eléctrica que tengo un amigo que siempre dice que... Que, que la torre eléctrica, que vaya tela, que pararme en la torre eléctrica. Pues, ¿dónde me voy a parar? No te preocupes que si aquí diera la electricidad... Está, estaría vallado, tú no te preocupes. Que si hubiera la electricidad estaría vallado. ¿Qué es de gente hoy por aquí? Bueno, vamos a... Es que lo quería explicar subido, pero es que subido no es lo mismo. A ver, cuando uno va pedaleando, tú vas a llevar... Vas a tener cierta fuerza en las piernas. No va a tener tampoco demasiada fuerza, y más cuando empieza Yo ahora no tengo fuerza, imaginaros uno cuando empieza Entonces, ¿qué ocurre? Que todo va a depender del desarrollo que nosotros llevemos aquí, me piñón, ¿vale? Yo, mira, el que llevo ahora, estaba llaneando más o menos en tal, bueno, pues llevo el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, llevo el 7, ¿no? Piñón 7, no, piñón 6. Piñón 6 de 9, ¿vale? Y llevo un 32, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué va a pasar? Que en cuanto tú tengas y eso le pasa a la gente cuando empieza, y yo os sugiero que estéis muy atentos a eso, porque es que os jodéis las rodillas, os jodéis las rodillas. Entonces, por favor, hacedme caso. Cuando tú empiezas a, a, tú vas en plano y vas con tal piñón y tú vas dándole así, típico, una persona cuando empieza a la vez, tú solo la vez pedalear y ya dice, este lleva poco tiempo. Así de claro. Lleva poco tiempo. ¿Por qué? Porque le ves la cadencia así. Vale, hombre, sí. O, una, o llevan una eléctrica, también pasa. Llevan una eléctrica, entonces los detectas por eso. Y si no, pues porque es nuevo y no es eléctrica, pero van despacio. ¿Por qué? Porque ellos no, no piensan en la cadencia. Tú tienes que coger y subir siempre la cadencia. Aquí hay un sensor, que ahora no sé si no lo va a marcar ahora, pero voy a ponerle continuar. La cadencia, que es este, que ahora está a cero porque no estamos moviéndonos, ¿vale? La cadencia... Tiene que ir aproximadamente entre 70 y 90, ¿vale? Más o menos entre 70 y 90. ¿Esto es inamovible? No, pues va a depender de las personas. Hay, hay personas que, que pues les gusta una cadencia más alta y otras menos, pero si no os queréis equivocar, entre 70 y 90. No la bajáis a 60. Si la bajáis la cadencia a 60, vas a ir demasiado, que se le llama atrancaos, que es que vas demasiado despacio, estás metiendo demasiada fuerza en la pierna, y es como, como te dirías es como llevar un coche en quinta marcha a 40 por hora, ¿me entendéis? Vas forzando el motor, pues lo mismo, tú vas forzando las rodillas. Entonces, siempre hay que acordarse de que cuando tú vas pedaleando, vas llevando la cadencia tal, tienes que ir casi de más, o sea, cuando vosotros empecéis, pensar siempre en que tenéis que ir más dándole más vueltas más rápido de la cuenta, siempre pensarlo en eso, y no os equivocaréis. Cuando tengáis la práctica ya iréis correctamente pero primero siempre pensar en que tenéis que ir más rápido de lo que vais pedaleando, por lo tanto un piñón más grande, piñón más grande, ni más ni menos, ¿vale? Si podéis tener un sensor de cadencia, fabuloso, ¿qué no? Simplemente ten en cuenta eso, tenéis que ir pedaleando bastante rápido, cuando, cuando sabéis que vais, eh, ¿cómo diría, que estáis pedaleando demasiado rápido, cuando botáis, cuando tú notas que tú, haces como, como que vas pedalando y notas como que botas en lo alto de la bici, estás muy rápido de cadencia, eso suele pasar alrededor de 100 de cadencia, ¿vale? Entonces depende de cómo lleves regulado la altura del sillín, también depende de eso. Pero en general, vosotros sabréis si vais muy alto de cadencia cuando veáis que botáis. Cuando veáis que haces como que botas en lo alto del sillín, porque vas como demasiado, es hora antes, un poquito antes, de meter, otro. bueno, yo hago así porque el mío es de rueda, eh, es hora de meter un piñón un poquito más pequeño, ¿vale? O un plato un poco más grande, lo que tengáis, ¿vale? Eso es muy importante, la cadencia es total para conducir, es lo más importante, luego tema de equilibrio y todo eso, lo iréis cogiendo con la práctica, eso al final no se puede enseñar, eso es practicarlo y ya está, yo tampoco soy ningún pro, ya lo sabéis, simplemente me divierto con la bici, me gusta y ya está, ¿vale? Eh, bueno, pues eso, entre 70 y 90, si vosotros veis que en algún momento, eh, es que claro, si con un sensor no hay problema, porque entonces lo puedes controlar al milímetro, en cuanto tú ves que toca 60 y pico de cadencia, se y pico, tienes que meter un piñón más grande. Tienes que meter un piñón más grande. Y ya está, es así. Entonces podréis hacer un montón de kilómetros sin fastidiaros las rodillas. Luego, otro tema que, que es una tontería. Bueno, una tontería. No es una tontería, es importante. Es cuando pongáis pedales automáticos. Primero no pongáis pedales automáticos porque encima os podéis fastidiar más la rodilla. Con pedal automático que no. Porque el pedal automático te fija al pie, te fija en una horizontalidad o en una una alineación, ¿vale?, que si tú no regulas bien lo que es la cala, qué es esto, si tú no regulas bien la cala, la, la cala es bien alineada y todo eso, y además eso puede variar algún milimetrillo, depende de la persona, eh, si tú no regulas eso bien, tú vas a llevar el pie y cuando vayas dándole vueltas, el pie va a ir un poco más así, va a ir un poco así o un poco así, un poquito, exagerando, ¿eh? un poquito así un poco así, y eso va a hacer que tu rodilla te duela. Existen indicaciones, yo ahora no me lo sé de memoria, pero existen indicaciones, ¿vale?, existen indicaciones en internet que te explica que si te duele la rodilla por abajo tienes que mover de tal manera la cala, si te duele la ro... perdón, si te duele la rodilla por fuera tienes que mover la cala de tal manera, si te duele la rodilla por dentro la tienes que mover de otra manera. Existen explicaciones en internet y tal, podéis coger esas referencias porque ellos explican cómo mover la cala Pero en qué sentido hay que tocarlo según si te molestia la rodilla de una manera o de otra. Pero eso cuando pongáis pedal automáticos ya digo, el pedal automático tiene ese problema, vas enganchado y te puedes fastidiar más la rodilla si lo llevas mal alineado que si vas libre, por eso, para empezar, pedal libre, pedal normal de plataforma y libre. De esa manera, es que tengo que moverme porque si no los mosquitos me acribillan. ¿vale? Y de esa manera no tendréis problema eh, para nada porque vuestro pie, cuando esté en lo alto del pedal, se adaptará como lo necesite, entonces no tendréis ese problema. Luego, por ejemplo, si no tenéis control para pasar por unas piedras o para pasar un sitio estrecho, llevando los pies fuera... O sea, los pies sueltos, pues ningún, en cualquier momento sacas el pie y ya está, ¿vale? Ya está, me voy a, voy a dejar aquí el vídeo, no voy a enrollar con nada más. Pero sobre todo es eso, es como el cambio de marcha de un coche cuando empiezas a conducir. La cadencia es lo más importante, te diría, es lo más importante de cara a ir bien en la bici, de cara a desarrollar buen trabajo. Lo primero sería la cadencia, saber regularla, saber regularla. Por ejemplo, tú, por ejemplo, vas en una cuesta y vas con una cadencia tal, y llega un momento, ¿vale?, que no puedes, ¿vale? Eso va a depender también de detrás, si llevas 12 piñones, 11 piñones, o 10 o 9, yo llevo 9, ¿vale? También va a depender de eso, pero normalmente, si tú te vas a poner de pie porque tú en una subida no puedes, tú tienes una subida y tú vas ahí, y llega un momento que no tienes fuerza, la subida se inclina y dices, es que no puedo, entonces, te tienes que poner de pie, normalmente, si tú no puedes, te pones de pie y no hay problema, ¿vale? Ya está, no tienes que cambiar ningún piñón, ¿vale? Pero si en cambio fueras un poquito entrenando, como hago yo, que ya me pongo a entrenar cuestas, entonces normalmente sí que hay que subir un piñón, ¿vale? Hay que subir un piñón normalmente para que cuando tú vas así a molinillo y dices, esta, esta subida no la quiero hacer a molinillo, no la quiero hacer sentado, la quiero hacer de pie. Entonces tienes que poner un piñón más largo porque de pie la cadencia se trabaja mucho más bajo, entre 50 y 70, sería un poco, entre 50 y 70, más tirando de 60-50, ¿vale? 60-50. Trabajar en una cadencia lenta porque es cuando la persona va de pie, como un escalador de, ¿no entendéis? Lo de los puertos, y va de pie en ese momento. Entonces, no llevas el mismo piñón, no vas a molinillo, ¿vale? No vas con el mismo piñón que si fuera sentado. Eso hay que tenerlo también siempre en cuenta. No trabaja el cuerpo igual sentado que de pie. Lo ideal, que siempre entrenéis casi todo eh, sentado, casi todo sentado, y de pie para algunos momentos. Estoy llegando a una subida, y ya se me va a llanear y tal, y veo que ya voy tal, va, me pongo de pie un momento para darle el último apretón y luego ya cambio, ya, ya sigo plano, ¿vale? Eso sí, pero si no, normalmente lo que sale más rentable para una tirada larga, tú debías meter a 50 kilómetros, lo que sale más rentable siempre es hacerlo de pie, de sentado todo lo que puedas lo que puedas sentado, y en algunos momentos que tú lo necesites, te pones de pie ¿vale? y siempre contar eso de pie, vas a llevar un piñón, o dos piñones más pequeños, más pequeños que sentado y cuando tú, por ejemplo eh, vas a pasar de de pie a sentado, ¿qué haces? pues le metes un par de piñones, normalmente un par de piñones, tú vas de pie una subida, ¿no? y dices, cambio sentado ¿vale? pues normalmente tienes que meterle dos piñones más grandes ¿Vale? dos piñones más grandes para pasar de de, de pie, sentado en una subida fuerte, para bici, una subida fuertecilla, y tú ves que dices, de pie, voy a cambiar sentado porque ya me estoy cansando de ir de pie, de pie hacer más fuerza, pero te estás cansando, ¿vale? Y si metes más cadencia de pie, también te quema mucho. Entonces dices, voy a pasar así sentado a molinillo. Pues vale, pues dos piñones, nuevamente por lo menos en el mío, depende del desarrollo que tengáis, dos piñones o un piñón más velo para, para que tengáis cadencia más alta, más molinillo, y vuestras, digamos, con menos fuerza, más velocidad y menos fuerza en las rodillas puedan moverte, ¿vale? Ya está, es un poco rollo todo esto, pero bueno, creo que está interesante así.